Hola, bienvenidos una vez más a Howto. yo soy Cristo León, hoy les enseñaré cómo crear su cuenta de YouTube y poder subir su primer video con una cámara web. En la página de YouTube.com, eh, ustedes pueden entrar y crear una cuenta como cualquier otro lugar, tiene las opciones para poner tu correo electrónico, la contraseña, el país en el que estás, tu fecha de nacimiento y aceptar crear la cuenta y con eso ya estaría listo. Pero... Si tú eres usuario de Gmail y ya tienes creado una cuenta de correo de Gmail, como por ejemplo la mía, y accesas a ella, tú puedes vincular tu cuenta, en este caso mi cuenta es Cristo León con esta foto, a YouTube. Eh, lo único que tienes que hacer es darle a acceder y como YouTube está dentro de la suite de los programas de Google, inmediatamente te reconoce, jala todos tus datos, pone tus datos y listo, tienes creada tu propia cuenta de YouTube vinculada a tus gustos en Gmail.